En primer lugar, eh, agradecer a la Municipalidad Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta que nos ha facilitado el espacio, hemos estado coorganizando esta visita de Eric Toussaint que ha sido una, una maravillosa colaboración. Una de las razones por las cuales eh, quisimos como Instituto de Estudios Anticapitalistas y como Movimiento de Solidaridad invitar a Eric Toussaint a Chile es porque sabemos que en el concierto mundial y en el concierto latinoamericano, Chile tiene una cierta excepcionalidad con respecto al tema de la deuda soberana. Es uno de los países que supuestamente se enorgullece de tener una muy baja deuda pública externa, pero al mismo tiempo es uno de los países con los peores índices de desigualdad y altísimo nivel de endeudamiento de las clases populares. Y por lo tanto nos parecía que... Sobre todo en este contexto de reforzamiento de la crisis y de aumento del costo de la vida, y ahora aparentemente, ¿no? ya eric nos hablará de eso, una crisis bancaria o financiera que está comenzando a mostrar sus, primeros, sus primeras amenazas a nivel mundial, veíamos que era necesario abrir nuevamente este debate sobre la cuestión de la deuda en Chile, ya más allá solamente de la perspectiva de la deuda de los hogares, hacia una visión internacional, y ojalá internacionalista, de la cuestión de la deuda. Porque tenemos países hermanos que están sufriendo bajo el peso de las deudas ilegítimas, eh, bajo el peso del FMI y el Banco Mundial, y pareciera a veces que en Chile no nos enteramos o no nos preocupa tanto. Y entonces queríamos también, además de fortalecer la reflexión internacionalista, poder contribuir a algunos elementos del análisis crítico del problema de la deuda, y para eso invitamos a, a Eric y estamos muy felices de que esté con nosotros hoy en Recoleta y mañana en el Centro Social y Librería Proyección. Lo que vamos a hacer hoy, para no seguir hablando yo, es que Eric va a hacer una presentación, su charla se titula Crisis del Capitalismo y Luchas contra las Deudas Ilegítimas. Y luego va a hacer un comentario Karina Noales, que ella es vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, es abogada y también fue asesora de la convencional... Alondra Carrillo, por parte de la eh, Coordinadora Feminista 8M en la eh, Convención Constitucional. Eh, y invitamos a Karina porque creíamos que era importante aportar una mirada desde la perspectiva del, del movimiento feminista en Chile, desde la experiencia del proceso constituyente, para complementar la conversación que tengamos aquí posteriormente con todas ustedes. Con usted. Así que, sin mucho más que eso, voy a dejarles con Eric Tuzán. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en, en Recoleta. Es un gran placer. Acabamos de tener una larga conversación con el alcalde, Jadue. También ha sido un, un honor, eh, fue súper interesante. Bueno, eh, hablando de la crisis del capitalismo global, yo diría es muy importante tener a la vista la conclusión de mi, de mi ponencia, es decir, la necesidad de relanzar un poderoso movimiento contra la globalización capitalista y por una alternativa. Digo relanzar porque ya tuvimos al, fila, al final de los años 1990 y inicio de los 2000, un primer proceso alter mundialista, antiglobalización capitalista, con las movilizaciones enormes del final de los años 90 en Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, y la conformación del Foro Social Mundial a partir de de 2001, pero ese uh, gran movimiento poderoso que tuvo su hora de gloria, por ejemplo, en febrero 2003, cuando logramos convocar a 12 millones de manifestantes contra la guerra que venía y la invasión de Irak, ese movimiento entró en crisis ...en los años posteriores y habría que reconstruir algo fuerte a nivel, no solamente del continente latinoamericano, sino a nivel mundial. Porque es absolutamente evidente, creo para todos los que están y todos los que están acá, es que casi todos los problemas que podemos hacer una lista... La solución no puede ser solamente en un cuadro de un país, ni siquiera de un continente. La crisis ecológica es planetaria, es inmediatamente relacionada con el sistema, con el sistema capitalista y su historia, es decir, dos siglos de, desde el inicio de la revolución industrial y la emisión en cantidades masivas y en cantidades creci crecientes de gases a efecto invernadero que produjeron esa crisis ecológica que tiene consecuencia, bueno, evidente aquí la sequía en en Santiago, la, el huracán, la, el del huracán Yaku en, en Perú, las lluvias en Pakistán el año pasado, bueno, la lista es absolutamente enorme y todos los países son afectados sabiendo que eh, los países más pobres son además los más afectados y los más explotados y precarizados, los más afectados en cada país. Entonces, una crisis ecológica mundial. Ah, hay un, una cuestión de terminología. Mucha gente de izquierda acepta hablar de antropoceno eh, con la idea de, del papel de la especie humana en el cambio climático y la crisis ecológica, soy de los que piensan que es más bien el capital Oceno, porque realmente esa crisis ecológica no es por decisión de la especie humana. Hay pueblos que desde el inicio fueron víctimas del capitalismo, de la revolución industrial, etcétera, y clases. El proletariado, incluso europeo, sufrió la revolución industrial que aumentó tremendamente su nivel de, de explotación. Entonces, para mí sería más pertinente hablar de capitaloceno en lugar de antropoceno. Bueno, otro elemento de la crisis, la crisis sanitaria, la pandemia, casi no se habla más de la pandemia, pero fue claramente una crisis y todavía hay efectos de, de esa crisis, en la, en la cual, en la pandemia, murieron al menos oficialmente 7 millones de seres humanos en, en tres años. Eh, y es claro que la crisis sanitaria es ligada también a la crisis ecológica y, el, y al tipo de eh, enfermedades que eh, tienen que ver con la evolución agresiva, frenética de la explotación de, de más y más cantidades de tierras, de bosques por eh, el capitalismo y entonces la transmisión de eh, virus de animales salvajes al ser humano. Dentro del marco de una política de privatización de la salud que hace que los estados no tienen la misma capacidad que antes de enfrentarse al nivel de producción de vacuna de protección de la gente, etcétera lo que hace que, otra vez, son las clases populares que fueron las víctimas principales de, de esa pandemia. Y allí no solamente en el sur, pero también, como ustedes saben, en el norte, en Estados Unidos, más de un muertos, y sobre todo en las clases populares. Y allí vimos que la respuesta del sistema capitalista es más poder a las grandes empresas farmacéuticas privadas. No hubo ninguna medida para obligar a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, a Johnson Johnson para eh, levantar los patentes y permitir la producción masiva de de vacunas uh, y ponerlas a disposición de, de los pueblos uh, entonces no hubo ningún viraje de parte de los gobiernos en términos de control de precio de los medicamentos y en términos de producción de las vacunas cuando sabemos ade además que el por ejemplo, el, la vacuna con el proceso mRNA es uh, un resultado de una investigación pública en Estados Unidos que se apropió el Big Pharma como Pfizer y, y Moderna. También allí subrayar que un país como Cuba, víctima del bloqueo, supo producir tres vacunas vacunar a 95% de, esa, de esta población, pero ninguna de las vacunas cubanas son todavía, hasta ahora, reconocidas como vacunas eh, eh, al nivel de la OMS y entonces con una posibilidad de producción mundial eh, para permitir a los pueblos de ser vacunados incluso con estas vacunas. No se habla muy poco de la crisis alimentaria mundial, pero la humanidad atraviesa desde el año 2014-15 una nueva crisis alimentaria mundial. Y hay 900 millones de seres humanos, es decir, más del 10% de la población, que sufre hambre. Y una proporción más grande que no comen de manera suficiente y equilibrada eh, al nivel diario. Y esa crisis alimentaria también es totalmente marcada por las características del sistema capitalista, es decir, una, y, y ligada al modelo implementado por el Banco Mundial y el FMI de convencer a los países del sur que estaban uh, autosuficientes en cereales, de concentrar su producción agrícola sobre alimentos, dicho llamado tropicales, que los países del norte no pueden producir, y uh, depender de importaciones de cereales <coughs> a, a precio fijado por cuatro grandes transnacionales, privadas, tres norteamericanas y una franco-holandesa. <coughs> Crisis alimentaria agudizada por la especulación eh, del año 2022, después del de inicio de la invasión de Ucrania por Rusia. Pero un aumento tremendo de los precios de alimentos, eh, en todo el planeta de manera, como consecuencia de esa especulación, porque los precios aumentaron antes de tener problema de abastecimiento, eh, sino por causa de la especulación en los mercados de, a futuro de cereal por las grandes transnacionales de comercialización y de acopio de, de las cereales. Y ahora, aunque el precio del, del trigo ha vuelto a la situación de febrero, enero del año pasado, los precios de la pasta, de, del pan, etc., siguen eh, muy, mucho más elevados que hace un poco más de, de un año atrás. Una crisis capitalista como con típicas guerras imperialistas uh, analizamos la invasión de Rusia por Rusia de, de, de Ucrania como una guerra imperialista uh, Rusia se convirtió restauró el capitalismo a partir de, de inicio de los 90 y como imagino, ustedes saben, Putin se declara claramente anticomunista, antileninista, eh, declarando que Lenin tiene la responsabilidad en la creación de Ucrania como Estado que pudo reclamar su independencia al final de la URSS. Es un estado capitalista imperialista que invadió a Ucrania frente a provocaciones de los imperialismos occidentales, en particular la, acción, la actuación de la OTAN y la expansión de la OTAN, organizaciones militares que nunca hubiera, que nunca hubiera ten, eh, podido existar eh, eh, si habíamos tenido una situación eh, de paz a nivel mundial y que tendría que ser disuelta, disuelta el más pronto posible. Una crisis del capitalismo con un nivel de producción y de crecimiento económico muy bajo, salvo en sectores como el sector de las armas. Los gastos militares están aumentando por todos lados. Hay que agregar a la descripción una tendencia de los gobiernos a utilizar la fuerza y la represión incluso en supuestas democracias burguesas tradicionales o, o ejemplares. Eh, Francia, la represión horribles de los chalecos amarillos bajo el gobierno de, de Macron y ahora lo que ustedes vieron, eh, la imposición sin voto a la Asamblea Nacional de una contrarreforma, cuando la población en los sondeos se oponen a 80% a, a esa contrarreforma y apoyan a las huelgas que los asalariados franceses organizan para tratar de obligar a Macron a abandonar esa, esa medida. Eh, y entonces gobiernos que ni siquiera eh, siguen con la idea que tienen apoyo popular, eh, reivindican su derecho a imponer medidas contra la voluntad popular expresada de manera absolutamente clara. Y hablar dentro del marco de, de esa evolución autoritaria al crecimiento de la extrema derecha, a la multiplicación de gobierno de extrema derecha, el gobierno de la India, del señor Moody, el gobierno de Marcos en Filipinas, el hijo del dictador Fernando Marcos, el régimen autoritario en Rusia, de alguna manera en Ucrania, en Hungría, el gobierno de la primer ministra de extrema derecha en Italia, el régimen... Eh, derechista y dictatorial de, del mariscal El Sisi en Egipto y hasta hace poco en Brasil, sin hablar de Trump eh, en Estados Unidos. Eh, un aumento enorme de las desigualdades. Bueno, y llego ahora a la cuestión de la crisis económica internacional. Eh, la crisis capitalista multifacética tiene una vertiente ecológica, sanitaria, eh, alimentaria, del tipo de gobernanza, eh, una crisis militar eh, y también ah, una crisis económica. Un nivel de inflación muy alto, un crecimiento muy débil Venía ya una recesión en varias de las grandes economías del planeta y llegó hace, desde hace 10 días una nueva crisis bancaria después de la enorme crisis bancaria del 2007-2008. Apenas entonces 15 años después de la crisis bancaria previa cuando los gobiernos habían anunciado que habían tomado medidas para disciplinar a, a los bancos y a los mercados financieros. Y ahora aparece de manera muy clara que no hubo disciplinamiento y que el sistema bancario nuevamente empieza a quebrar, quebraron dos bancos importantes en Estados Unidos y el mayor banco suizo, con consecuencia que todavía no pueden ser calculadas por lo que va a pasar en los días y semanas que vienen, con una intervención masiva de los bancos centrales. Entonces, la explicación de, de esa crisis es... Uh, se puede dar diciendo que no se disciplinó a los bancos, se la, los bancos centrales del norte, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco uh, de Inglaterra, el Banco de Japón, rescataron los bancos Rescataron el sector de la inversión hipotecaria especulativa sin sanear el sistema. Inyectando millones de millones de dólares y de euros en el sistema financiero, sistema bancario y financiero, para mantenerlo a flote. Y cuando los mismos bancos centrales decidieron el año pasado aumentar la tasa de interés, empezaron con esa decisión a crear las condiciones de una nueva crisis bancaria. Porque hay una cantidad absolutamente enorme de empresas financieras e industriales que llamamos zombies, es decir, que son casi muertas, sobreviven refinanciándose, refinanciando al pago de su deuda privada, eh, pidiendo nuevos créditos, que hasta hace poco lo, lograban tenerlos a tasa de interés baja con el aumento de la tasa de interés. La tasa de interés en Estados Unidos pasó de 0,25, entonces casi cero uh, tasa de interés, ahora a 4,5%. En Europa de 0% a 3%. Y ese diferencial hace que varios bancos, fondos de inversiones y Uh, en las semanas que vienen, empresas industriales, inmobiliarias, comerciales, van a entrar en problemas de refinanciamiento de su deuda y en situación de quiebra. La respuesta es otra vez, injección masiva de liquidez, pero manteniendo la perspectiva de subir la tasa de interés. Así que, esto va probablemente generar una recesión económica, es decir, un decrecimiento económico en varios países, un aumento del desempleo, que es una, uno de los objetivos de los jefes de los bancos centrales que consideran de manera falsa que es una supuesta subida de los salarios que son parte corresponsable de la inflación, cuando en realidad son otros factores que explican la inflación y sabiendo que los salarios reales no aumentaron. Pero sí aumentó de alguna manera el, el empleo, después de la pandemia en las economías del norte y ese uh, empleo aumentando, aumentado, aunque sea precarizado, no le gusta a las direcciones de los bancos centrales. De ahí una perspectiva de imponer nuevamente políticas autoritarias, austeritarias, austeritarias y autoritarias muy fuerte. Esa nueva política de los bancos centrales que rompen con 15 años de tasa de interés muy baja tiene también una consecuencia para los países del sur. Los países del sur también refinanciaban su deuda externa a una tasa de interés relativamente eh, históricamente baja y se endeudaron muchísimo eh, y a partir del año pasado y para algunos países a partir de la pandemia los signos de la crisis de deuda de ellos de una cantidad importante de países se expresaron ¿por qué? porque varios de, varias de esas economías adoptando el modelo neoliberal dependen de importar alimentos a precio del mercado mundial, dependen de importar combustible al precio del mercado mundial que ha subido, dependen a menudo del turismo y de sus aportes en divisas y con la pandemia, países como Sri Lanka, por ejemplo, entró en crisis total, porque no venían más los turistas, no producen eh, petróleo, no producen más cereales en cantidades suficientes y tienen que importar todo esto. Y no supieron, un país como Sri Lanka no supo más refinanciar su deuda. Y el año pasado, quizás se acordarán que el pueblo de Sri Lanka se movilizó durante meses y meses, entre abril y julio, hasta entrar en el palacio del presidente y utilizar su, su pileta y obligar al presidente del país de, de huir del país en helicóptero. Pero esa situación de Sri Lanka... Es solamente un ejemplo al lado de la situación de Líbano, que está también en suspensión de pago, de Zambia en, en África Austral, de Ghana en África del Oeste, o de Pakistán, que es casi también al borde también de, de la suspensión de, de pago, o Argentina, que está en una situación sumamente difícil con su deuda. En este contexto, el FMI está a la ofensiva. Eh, el FMI firmó casi 100 nuevos acuerdos en los últimos 24 meses. Eh, la, las grandes potencias aumentar, aumentaron la capacidad de crédito del Fondo Monetario Internacional. El fondo otorgó un crédito a Argentina de 45 mil millones de dólares. Pero, acabo de decir, también a decenas y decenas, hasta 100 países firmaron un acuerdo con el FMI en los 24 últimos meses. Y siempre con condiciones de imponer más privatizaciones, más uh, ataques al sistema, a lo que queda del sistema de seguro social, a los servicios públicos, al, uh, a las jubilaciones, etc. Así que estamos en una situación de crisis generalizada en la cual hay rebeliones Uh, masivas, a repetición, la lista de, de rebeliones de los cinco últimos años, Colombia, Ecuador, Chile, Haití, Líbano, Sri Lanka, Mali, Bielorrusia, inmensas movilizaciones, uh, a veces economías paralizadas durante meses, pero sin soluciones mucha desorientación, incluso una desorientación tal, por ejemplo, que en uh, un país como Sri Lanka o Líbano, la venida del FMI aparece como una solución. Hay un disgusto tal frente a la clase dominante local y a la clase política corrupta, que la idea de la venida del FMI podría permitir luchar contra la corrupción y sanear las cuentas públicas, cuando el FMI no busca esto y no limpia eh, el sistema corrupto de un país. Eh, en Argentina, afortunadamente, hay una conciencia más grande del daño del FMI, aunque... Una parte de la población todavía en Argentina cree que la, un acuerdo con el FMI no es realmente dañino respecto al país. Entonces, un nivel de gran desorientación, un nivel de indignación muy alto, pero de desorientación. Eh, podríamos añadir en los elementos positivos las enormes movilizaciones feministas a partir del año 2018, movilizaciones campesinas muy importantes en la India hace dos años con una victoria contra un gobierno neoliberal y neofascista, el gobierno de Moody. Más recientemente, grandes movilizaciones de los asalariados en Francia, en gran bretaña en, en mi país bélgica en portugal en otros países europeos eh, es decir que al nivel de del descontento de la capacidad a expresar la indignación a través de movilizaciones masivas eh, eso tenemos la prueba de la existencia de esto. Tenemos incluso la prueba que cuando fuerzas políticas afirman que quieren romper con el neoliberalismo e incluso cuando dicen que quisieran ir hacia el socialismo, hay apoyo popular, eh, evidente. Bueno, no se habló del socialismo de parte de, del gobierno de, de Boric, pero sí ganó las elecciones. Petro ganó las elecciones con un discurso de ruptura con el neoliberalismo y de crítica al capitalismo. Lula venció a Bolsonaro también prometiendo una ruptura. Alberto Fernández había prometido la ruptura, Castillo en Perú eh, también, eh, Castro en Honduras, una mujer, AMLO en, en México, pero ahí el problema es que tenemos gobiernos que no concretan sus compromisos y lo vivimos en Europa. Yo fui personalmente involucrado en la experiencia de Syriza del 2015 del gobierno de, de Tsipras, yo coordiné el trabajo de la comisión de auditoría de la deuda de reclamada a Grecia, una comisión instituida por la presidenta del parlamento griego y vimos la capitulación total de esa izquierda, nueva izquierda, radical que había sido electa con un programa eh, radical. E incluso que pasó de la capitulación a la traición el 6 de julio de 2015, cuando después de haber llamado al pueblo a votar por el no eh, contra las exigencias de la troika, el pueblo votó, el pueblo griego votó a 62% en favor del no. Y el primer ministro Tsipras, al día siguiente, se reunió, se reunió con los tres partidos de derecha que había llamado por el sí y propuso un plan semejante al plan de los acreedores, lo que provocó lo que es no solamente una capitulación, sino una traición y provocó una desilusión, desorientación, desmoralización, despolitización, de la cual se aprovechó la derecha de siempre en Grecia, que ahora está en el poder con el primer ministro Mitsotakis. Bueno, entonces el tema de tener un programa de ruptura con el capitalismo, de tener un movimiento organizado, capaz de poner la presión sobre los gobiernos que se comprometieron a romper con las políticas neoliberales, tener movimientos sociales muy fuertes y organizaciones políticas, eh, honestas realmente convencida que hay una, la necesidad de una alternativa eh, es absolutamente fundamental dije, acabamos de conversar con el alcalde y estábamos de acuerdo para decir que desafortunadamente los gobiernos llamados progresistas no creen más en la alternativa. De alguna manera, Margaret Thatcher, en su afirmación, no hay alternativa, ha sido de alguna manera victoriosa. Sobre, lo, sobre los cerebros, las mentes, de los dirigentes de izquierda, que se comprometen... A romper con el neoliberalismo pero llegando al gobierno no toman las medidas para romper entonces hacen políticas sociales pero no hacen cambios estructurales cuando hay realmente una urgencia ya Rosa Luxemburgo decía un siglo atrás un siglo atrás socialismo o barbarie eh, y claro, tenía razón después de la Primera Guerra Mundial y eh, vino la victoria nazi. Pero ahora eh, la humanidad, el planeta, está al borde del suicidio por la crisis ecológica. Dice que la urgencia es todavía más grande que un siglo atrás, más grande que cuando Karl Marx o Friedrich Engels, llamaban a los pueblos, a los proletariados, a juntarse, a crear una internacional y a lanzarse en la construcción de una sociedad socialista o comunista. En la situación actual necesitamos una sociedad y un proyecto eco, ecologista, socialista, feminista, antirracista internacionalista. Y hay medidas fuertes que hay que tomar en términos de expropiación de los grandes me medios de comunicación, hablando de deuda en términos de anulación de deuda, de, la, de las deudas reclamadas de manera abusiva a las clases populares y la necesidad de aumentar de manera radical los ingresos de las clases populares pero liberando una gran parte de las clases populares de sus deudas las deudas de los estudiantes eh, o de, de sus familias las deudas por la salud las deudas hipotecarias abusivas eh, y volver a sistema de protección social dentro del marco del bien común y no de fórmulas privatizadoras. Entonces, necesitamos un nuevo movimiento internacional, mundial, con poderosos movimientos sociales y con una claridad sobre el programa y sobre la estrategia. O sea, la solución, termino, la solución a la crisis capitalista global pasa por la auto-emancipación de los pueblos y su capacidad a dotarse de organizaciones sociales y de partidos políticos sumamente fuertes y claros desde el punto de vista político. Muchas gracias por su atención. Mm. Dale un cariño. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros Bueno, muy contenta de que Eric nos visite Yo estaba acordando eh, El discurso del Chen Argel del el año 65 Que es probablemente Uno de los manifiestos de internacionalismo eh, y de términos de intercambio equitativo y fraternos entre pueblos más valiosos que se ha escrito. Gracias. Y ahí el che, entre muchas cosas que afirma, dice, es la hora de sacudirnos el yugo, imponer la renegociación de las deudas externas opresivas. Y se ve que este es un... Un debate y una aspiración que recorre largamente, sobre todo la centralidad del programa económico de los países denominados del Tercer Mundo. ¿no? Los últimos años, que han sido muy desafiantes en términos de debate programático para las izquierdas en Chile, dejaron sentir, pienso yo, con todo su peso, la importante orfandad de orientaciones estratégicas en lo que refiere a un programa económico para las izquierdas. En particular, al interior de la Convención Constitucional, que tuvo un capítulo dedicado a modelo económico, en realidad no solo llegamos los distintos sectores, al menos de orientación antineoliberal, eh, con pocas definiciones previas, sino con contradicciones parciales que era fue como imposible resolver en el curso del proceso. ¿No? Entonces, por un lado, la necesidad de ciertas nociones de planificación económica. Por otro lado, la necesidad de renacionalizar ¿cierto? bienes comunes naturales que hoy día están en manos privadas. Y por otro lado, las perspectivas fuertes, anti-extractivistas que vienen de, del mundo de las luchas socioambientales fueron cuestiones que no pudieron ponerse en diálogo para dar a luz una suerte de idea coherente, ¿no? De programa económico. Y este programa, por supuesto, eh, atraviesa fronteras, ¿no? Y creo que esta es la importancia también de retornar. Por ejemplo, ese discurso del Che en Argel, por ejemplo, un libro hoy que habla del Banco Mundial, de poder volver a pensar el ejercicio internacionalista de los proyectos de ruptura. Eh, tú dices en una entrevista reciente que hiciste con compañeros del Líbano que al resistir no estamos absolutamente seguros de ganar, pero al someternos estamos seguros de perder eh, y has construido Eric un, una orientación programática de desobediencia ¿no? eh, voy a plantear algunas pequeñas reflexiones con preguntas para plantearte algunas preguntas Compartiste tu intervención hablando de la globalización. ¿no? El, siglo XX, el final del siglo XX, el principio del siglo XXI estuvo marcado por estas luchas antiglobalización neoliberal con mucha fuerza, desde eh, el zapatismo, ¿no? que venía a impugnar la entrada en vigencia de este Tratado de Libre Comercio el 1 de enero del 94, pasando por Seattle por Génova. Eh, en Chile, incluso, unas marchas muy grandes que eran inéditas para la época contra el Banco Interamericano del Desarrollo contra la PEC. De alguna forma, la crítica a la globalización neoliberal era nuestra. Y hoy día lo único que aparece como crítica al globalismo es la que porta a una extrema derecha en una clave absolutamente conservadora y reaccionaria. ¿no? Y por supuesto también hipócrita. Eh, yo quería preguntarte... ¿Cuáles consideras tú que son las condiciones que posibilitaron la emergencia en ese momento de esas luchas que yo prefiero llamar alter-globalistas, porque no estaban en contra de la dimensión internacional, no era un repliegue nacionalista, sino que era otro internacionalismo? ¿Y, y su, qué es lo que termina su auge y también su caída? ¿no? Y por otro lado, ¿con qué argumentos podemos combatir la antiglobalización que plantea la derecha. Y desenmascarar también la hipocresía que contiene esa perspectiva cuando está aportada por esos sectores. Luego, eh, leí en esta misma entrevista del Líbano algo que yo no sabía y que me dio mucha pena y que me dio mucha rabia, que fue la experiencia en el marco del ciclo progresista latinoamericano anterior, ¿no? en que el gobierno de Rafael Correa sí toma, la decisión sí tiene la voluntad política de convocar un ejercicio eh, soberano y popular, de auditar la deuda pública del país, eh, y en virtud de esa auditoría, efectivamente, renegociarla, tú participaste directamente en eso, y que invitó también a los demás países progresistas en ese momento a hacer lo mismo. que Algunos dijeron sí, pero nunca lo hicieron. Perdiéndose con ello una oportunidad histórica ¿no? Especialmente si pensamos en Argentina Pero por ejemplo Mencionabas que Lugo en Paraguay En ese momento estuvo dispuesto a hacerlo Y que uno de sus principales acreedores era Brasil uh -huh. El Brasil de Lula uh -huh. Y le persuadió de no hacerlo ¿no? Es muy triste pensar algo así Además de un país brutalmente pobre O empobrecido Como es Paraguay ¿no? Entonces Quería preguntarte eh, cómo ves tú actualmente en esto que no sé si podemos caracterizar como un nuevo ciclo o no? no, creo que el tema no es la caracterización acá, pero de lo que está haciendo, por ejemplo, en esta materia de deuda y relación con las instituciones financieras internacionales, Petro, si es que, lo, si es que conoces algo de ese caso en este momento, eventualmente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, eh, y voy y acompañar esa pregunta, de, tratar de explicarnos qué, es, qué, explicarnos qué es lo que ata a estos gobiernos de corte progresista o antineoliberal eh, a la negativa, finalmente, ¿no? de los proyectos de ruptura. ¿Es exclusivamente un asunto de voluntad política o no? Eh, luego... Sobre las condiciones que imponen, ya sea a través de la deuda o no, porque no, la imposición de condiciones cierto, neoliberales muy violentas y precarizadoras para los pueblos a veces está atada, como en el caso de Chile, que se dice que es una de las economías más abiertas del mundo, a la posibilidad de, sus, de suscribir ciertos tratados y acuerdos internacionales, está involucrada o no eh, una deuda con mucha más fuerza para los países que están en manos de sus acreedores, ¿no? Pero si en estas condiciones que imponen estos organismos, eh, ¿es posible o no identificar contenidos relativos a género y a los derechos de las mujeres en particular? Y lo pregunto porque recordemos, eh, por ejemplo, que Trump en Estados Unidos bueno, dejó de financiar todas las ONGs que promovieran el aborto, eso fue la esfera de su país, ¿no? Pero también en un momento dijo que Estados Unidos no iba a seguir aportando el dinero que aporta la Organización Mundial de la Salud si seguía promoviendo una agenda, ideológica por supuesto, de derechos sexuales y reproductivos. Eh, y por último, volviendo un poco a cómo hemos perdido la crítica a la globalización neoliberal desde el campo de la izquierda, cómo el discurso antiglobalización de derecha va acompañado de una crítica, eh, bueno, muy fantasiosa, paranoide, etcétera, hacia los organismos como la ONU, ¿no? Hay una agenda global que obviamente es de un marxismo cultural y nosotras queremos salirnos de la ONU. Oh, no. O sea, hay un partido en Chile que dice, en su programa es salirse de la eh, en La versión como más, comilla chistosa, es como que Chile se salga de los derechos humanos, ¿no? Con ese tipo de relatos. Pero ¿hasta qué punto hemos perdido la capacidad también de desarrollar una crítica hacia organismos como la ONU? ¿no? Y cómo, de alguna forma, ciertos relatos eh, nos van situando permanentemente en una clave defensiva respecto de cuestiones que criticábamos profundamente, por ejemplo, como la ONU. ¿no? Y hoy día es como no, ¿cómo nos vamos a salir de la ONU si el marco internacional de los derechos humanos está contenido ahí? cuando hace 20 años era como la ONU, una correa transmisora de las políticas imperialistas y su Comisión de Permanente de Seguridad, en fin, ¿no? Ah, ah, ah. Creo que ahí hay un problema. Eh... Y eso, hasta ahí mmm, nomás quería llegar. Eh... Y eso, poder pensar este programa de desobediencia que tú planteas, tal vez, eh con la idea de las alianzas económicas, ¿no? ¿Es posible pensar un sistema internacional integrado por instituciones eh, no envilecidas, ¿no? de alguna forma, volviendo al discurso del Chen Argel. cuáles serían aquellas condiciones que puedan dar lugar a una nueva institucionalidad financiera internacional que no ponga por delante como lógica, eh, la extracción de recursos del norte hacia el sur la extracción de recursos de los, a los pobres por los ricos dentro de cada país eh, y finalmente eh, un ordenamiento de desarrollo, subdesarrollo eh, injusto y <risa> Muchas gracias Karina. No sé si voy a poder responder a tu, todas tus preguntas porque son muchas, pero voy a intentar. Eh, el auge. Creo que el auge es, sí, una reacción masiva en los 90 frente a a la ofensiva neoliberal de los iniciados con el golpe de Pinochet en 73 y en el norte con la victoria de Reagan y Thatcher en 79-80 y la generalización de las políticas neoliberales, hubo un momento después de 15 años, 20 años de neoliberalismo, de una voluntad de de reacción sumamente fuerte de, de sectores importantes de la juventud, de la, de la inteligencia, de, pero también de las clases populares. La, pero la juventud jugó un papel importante. También ya las mujeres, con la Marcha Mundial de Mujeres, que, que nació de, de manera muy importante en 1999-2000. Y se constituyó una, una estructura que se llamó el Foro Social Mundial. Yo hice parte de, desde la fundación del Consejo Internacional y allí hubo un debate que eh, se terminó muy rápidamente. Fue abortar, abor, abortado por los sectores que habían iniciado el proceso diciendo el Foro Social Mundial no puede convocar a acciones. Es solo solamente un foro de encuentro, de diálogo, de conversaciones. Eh, y tuvimos entonces, desde el año 2002, por ejemplo, cuando nosotros, a partir de Florencia, del Foro Social Europeo llamamos a una acción mundial contra la guerra que venía contra Irak, fue una decisión criticada en la dirección, en el Consejo Internacional. Fuimos minoritario Lo, lo lanzamos de, de manera indisciplinada, rompiendo la disciplina del Foro Social Mundial. Y aumentaron su peso en el Foro Social Mundial, grandes ONG, eh, pero también partidos que estaban, y fuerzas aliadas a partidos que estaban en un proceso de eh, ya eh, no entrar más en contradicción frontal con el... Eh, con el modelo neoliberal. Me refiero a la victoria de Lula en 2003. Hay que recordarse que Lula, antes de su victoria, durante la campaña electoral en agosto de 2002, mandó una carta pública al FMI para decir, si soy electo presidente, el Brasil seguirá con el acuerdo con el FMI lo prometo. Y entonces, y se acordarán quizás de la reforma neoliberal de las jubilaciones de un sector de los funcionarios públicos decidido por Lula en eh, junio 2003, que provocó la salida de, una, de un sector del PT que luego creó el PSOL. La CUT, el sindicato, y de alguna manera el movimiento Leo Sintiera entraron en esa lógica: apoyar a Lula y obtener de Lula concesiones por su gente, pero no presionar desde las calles a Lula para ir más allá de sus intenciones y realmente romper con el neoliberalismo. Y al mismo tiempo, en Europa, el movimiento que era el más avanzado, que era el movimiento italiano, entró también en un gobierno, el gobierno de Prodi, que participó de la guerra en Afganistán y eso creó un desastre en el partido de la Fundación Comunista que entró en el gobierno Prodi y provocó una desorientación muy importante. Eh, y con gente del Foro Social Italiano apoyando esa orientación. Y podría seguir la lista de, de este tipo de evolución. Entonces, ahí yo diría es la falta de claridad sobre el instrumento que necesitamos. Entonces, para mí, relanzar un poderoso movimiento supone sacar las lecciones del Foro Social Mundial y construir un, un nuevo movimiento mundial articulando movimientos sociales, redes, campañas y para mí también organizaciones políticas, porque el, el otro carácter del Foro Social Mundial, es que no admitía a los partidos políticos, pero en realidad los admitía a través de sus fundaciones. So, era totalmente ambiguo y mentiroso. Supuestamente no estaban, pero sí estaban, y la socialdemocracia estaba ahí, influyendo en un, una orientación de no confrontación con el capitalismo global, a pesar de un discurso aparentemente radical. Bueno, Ecuador para mí es la demostración de... Entonces hablé entonces, del auge y de la caída, del declive. Ecuador sí es un ejemplo para mí muy inspirador, porque... Corea era, de alguna manera, el producto de un movimiento muy fuerte de las movilizaciones de los pueblos indígenas de, del Ecuador, que lograron derrumbar a tres presidentes neoliberales en 10 años. Y, y de alguna manera... Corea, que puede tener alguna característica común con Boric, tenía él una voluntad de radicalidad al nivel de desafío. No, no tenía para nada claro el programa. Corea no es un socialista, y menos un marxista o un comunista. Pero quería, sabía que había que enfrentarse al Banco Mundial, al FMI, a Estados Unidos, a, de alguna manera, a la clase dominante local y que había que cambiar profundamente la Constitución. Y lanzó toda sus fuerzas en el tema de la no, nueva constituyente. Claro, bajo el ejemplo de Chávez de 99 y de Morales. Eso salió también en una en una cierta continuidad de experiencia radical previas en, el, en la cual Corea se inscribió. Y tuvo el coraje de expulsar al Banco Mundial, de suspender el pago de la deuda después de la auditoría y de enfrentarse a los acreedores venciéndolo Fue una victoria muy fuerte y aumentó el gasto en educación, en salud, creación de empleo, aumento del salario mínimo legal de 100%, por ejemplo. Entonces fue el periodo de auge y de radicalización de Rafael Correa entre 2007 y 2011. Y lo triste es que a partir de 2011 da un viraje Abandona la idea de no explotar el petróleo en Amazonas el, el proyecto Yasuni ITT. Acepta, aunque la Constitución decía que prohibía los OGM, acepta a Monsanto y sus inversiones en, en uh, Ecuador y otras concesiones y compromiso por el estilo rompiendo progresivamente con la política anterior y retomando deuda con el Banco Mundial, etc. Entonces, la explicación ahí es la falta de claridad programática. Y se transformó finalmente en la causa de su pérdida, luego. Porque ahora su, su sucesor, Lenin Moreno, traicionó, Totalmente, pero de alguna manera sin traicionar, de manera explícita, porque ya eh, Corea había de alguna manera eh, iniciado de manera bien profunda el, el viraje. Bueno, Paraguay-Brasil, sí, claro. El presidente Lugo en 2008 me pidió Ayudar a lanzar una auditoría. Y Lula, desde Brasilia, se opuso totalmente. Toda la deuda de Paraguay es con Brasil. Es la represa Itaipú, es una deuda de 17 mil millones de dólares eh, contratada en consecuencia de un tratado firmado entre la dictadura de Stroessner y la dictadura militar de Brasil en el año 72. Y, pero la burguesía brasilera considera Paraguay como casi su, su jardín, su lugar de producción de, de alimentos, etcétera, su lugar de inversión. No sé si ustedes viajaron a Paraguay. Hay parte de Paraguay a la frontera donde el, el idioma impuesto por los sectores dominantes es el portugués, no es el guaraní ni el español. Eh, ellos se llaman los brasiguayos, que dominan todo un sector del, del país. Y el problema de Lugo es que no quiso realmente enfrentarse a, a la derecha, y e hizo concesiones y finalmente la derecha cuando tú haces concesiones, la derecha exige más, más y más. Y termina, si es posible, con el impeachment. Es lo que y, y, entonces Lugo fue el, el, la víctima del impeachment. Y no hubo grandes movilizaciones porque ya había eh, desilusionado a sus bases. Fue muy triste. Bueno, entonces me preguntas, Petro Amlo Boric, eh, Petro, él viene con un discurso realmente radical, al mismo tiempo sabemos que cuando él estuvo, el alcalde de Bogotá no entró realmente en, en, en conflicto fuerte, hizo una gestión honesta, Uh, no corrupta, etcétera, y hubo programa social, ahora viene con un discurso radical, pero prácticamente no va a enfrentarse a las clases dominantes lo locales. Es una decisión. Y no va a enfrentarse al imperialismo norteamericano. Eh, él anunció que gracias al ejército norteamericano y a sus siete bases en Colombia, va a luchar contra la deforestación. Y anuncia que los helicópteros de combate AUX van a servir a la lucha contra la deforestación. Y propone cambio de deuda por naturaleza. Es decir, que critica la deuda, pero dice si ustedes convierten sus acreencias en proyecto de reforestación, aceptamos esa deuda convertida. Entonces, eh, eso es el proyecto Cambio Deuda por Naturales. Y el FMI apoya totalmente y el BID a, a esa fórmula que hace parte de un greenwashing, ¿no? del capitalismo verde. Eh, Dar la impresión de cambiar todo para cambiar nada, como decía en, en la película El Guepard. Eh, AMLO anunció casi la cuarta revolución, eh, ella llama la, la cuarta refundación, no, la cuarta transformación 4T. La primera, Benito, la Independencia, luego Benito Juárez, que anuló la deuda en 16, 1861, luego la Revolución Mexicana de 1910 y luego Lázaro Cárdenas en los años 30 y la cuarta transformación, él. Pero tampoco entra en conflicto con la clase dominante y no entrando en conflicto, esa clase dominante ahora se reagrupa y la derecha, hace 10 días, logró movilizar gente en la calle. Eh, AMLO había logrado movilizar gente dos meses atrás. Hace programas sociales real, positivos, pero no va más allá de programas sociales. Cuando habría que romper con el modelo, incluso AMLO uh, impone uh, proyectos de modernización, pero tipo el trans, el trans, uh, el tren que pasa por el Istmo de Tehuantepec, que era un proyecto tipo Irsa, de el tren Maya, sí. Ahí el tren Maya que es en Yucatán, y hay el Istmo de Tehuantepec, donde hay un corredor entre el Caribe Atlántico y el Pacífico. Son proyectos de, de hace un siglo atrás de la, de la burguesía. Y él lo, lo hace y entra en conflicto con los zapatistas que lo denuncian. Entonces, es una situación que genera también frustraciones. Bueno, Boric, imagino que han entendido mi, mi evaluación de Boric, que no tengo que desarrollar mucho, conocen mucho más que yo la situación. Entonces, me preguntaba si las limitaciones son exclusivamente políticas. Yo pienso que las limitaciones sí son políticas, es decir, que... Eh, realmente lo que dije son convencidos que no hay alternativa hablan de alternativa el pueblo quiere una alternativa y los apoya pero piensan que la alternativa real no es factible eh, AMLO en comparación con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas en los 30 nacionalizó el petróleo, los ferrocarriles y eh, distribuyó, expropió 16 millones de hectáreas de tierra, redistribuyendo a, a las comunidades indígenas. Entonces, sí, eso es una transformación. Y la transformación de de AMLO, es una modernización del Estado, eh, defendiendo un poco la empresa petrolera, pero no restableciendo realmente el sector público eh, de producción eléctrica y, y, y retomando control de otros sectores de la población. Entonces piensan que no hay alternativa y además toman siempre como ministro de finanzas gente que en su cerebro tiene el chip de una business school de Estados Unidos. Eh, sus criterios son los criterios de la economía neoliberal y de los business school. Entonces. Estos jefes de gobierno pueden tomar gente de izquierda como ministro o ministra del Trabajo, de la Igualdad uh, de Género, de, de, de la jubilación, etc. Pero hay que mirar a quién elige como ministro de Finanzas. ¿Quién está a la cabeza del Banco Central? Eso es el criterio. Y es el criterio con la cual la burguesía también emite un juicio sobre si se puede tolerar o hay que enfrentarse. Pero el temor entonces de enfrentarse es terrible. Cuando es en un enfrentamiento, yo no estoy hablando de tomar las armas y de ejecutar y... y y de matar a los burgueses. Hablo de un enfrentamiento y ganar batallas políticas, legislativas, movilizando al pueblo en las calles para apoyar proyectos de cambio. Y este tipo de enfrentamiento sí se puede ganar. Y hay, en otra época, yo acabo de escribir un artículo sobre Roosevelt como presidente, Roosevelt como presidente en los 30, porque había una presión de la clase obrera eh, norteamericana muy fuerte y porque había una crisis muy fuerte del capitalismo, eh, tomó medidas sumamente fuertes. Imposición del 90% de los ingresos altos, eh, y cancelación de deuda, eh, y entró en eh, oposición brutal con la Corte Suprema de Estados Unidos. Eh, entonces, digo esto porque hay sí posibilidades en países del sur, en países europeos, en, en Estados Unidos, de ganar enfrentamientos eh, frente a al sector capitalista, a la burguesía, a la extrema derecha, etc. Y es cuando no se lleva a cabo una verdadera batalla de ideas, pero una batalla también en las calles, gracias a las movilizaciones, es cuando no se lleva esa batalla que la derecha empieza a ganar espacio y más espacio y todavía más espacio. Al nivel de... Pero ese sí. Sí, sí, solamente el último punto es, tú me preguntabas sobre el instrumento, puedo desarrollar eh, en, la, en la segunda ronda, pero para mí el tema del Banco del Sur hace parte de, de una alternativa. Eh, eh, porque tenemos que tener, eh, retomar el control, de medios de producción y hay que retomar el control también del sector financiero. Y hay que dotar los países y los gobiernos de progresistas de una región que quieren una integración favorable a los pueblos. Ellos tienen que dotarse de un instrumento multilateral financiero y, por ejemplo, un Banco del Sur. Pero Vamos por la segunda ronda. Sí. Gracias por su atención. Vamos a abrir la palabra para tres preguntas. No eh, sé quién quiere partir. Eh, hola. Eh, quería saber qué opinan ustedes sobre las limitaciones que tiene la democracia burguesa en resolver las problemáticas que tienen las personas hoy en día en esta etapa histórica en la que nos encontramos. O sea, yo creo que el factor común que está detrás de, de toda la política burguesa actual es la mantención de condiciones favorables para que se mantenga el capitalismo funcionando de forma óptima. Entonces, eh, usted mencionó, por ejemplo, la reformas que se hicieron en los Estados Unidos, pero estas reformas después fueron deshechas, O sea, el gobierno de Ronald Reagan privatizó todo y, bueno, eh, no sé cuántas posibilidades abre la, la herramienta que nos entrega la clase dominante misma para cambiar nuestras condiciones materiales. No sé cómo ven ustedes. Desde su experticia, ¿qué tan factible es avanzar a una etapa consolidada del socialismo más, más amigable con el medio ambiente antes de la radicalización de la crisis climática? ¿Qué opina de las alternativas llamadas aceleracionistas como la propuesta de Mark Fisher? Me está curioso la, tenámica, la temática de, esta, de este conversatorio, cuando lo vi, porque se habla del de sistema de las deudas. Eh, y yo, veniendo de Puerto Rico, pues lo tengo bastante claro. Pero entonces, en Chile me parece un caso curioso, porque en Chile históricamente, o bueno, desde, ¿verdad? desde finales de los 80, los niveles de deuda pública han sido súper bajos, tan bajos que me impresionó cuando vi esos números, especialmente sí, en el 2007. Años? Nunca yo había visto que un país tuviera tan poco gasto, es como que este gobierno es super maceta, no hay un gasto público aquí. Pero entonces cuando se examinan los niveles de deuda privada de los hogares son altísimos, ¿verdad? Es como... Eh, eh, se suscribe verdad el poco gasto que tiene el Estado por el endeudamiento de los hogares. Entonces, ¿cómo eso cambia el panorama a la hora de luchar contra las deudas? Porque pues se habla, por ejemplo, de auditorías a nivel de Ecuador, etcétera, Puerto Rico, Grecia, cancelación de la deuda. No me queda tan, tan claro cómo se trabaja ese tema, por ejemplo, en un país como, como Chile, y si hay casos parecidos al de Chile que hayan trabajado ya ese, ese conflicto. Sí. Eh, bueno, mi pregunta refiere un poco a lo que ha tratado toda la charla, pero quisiera hacerla de todos modos. Que yo siento que la crítica ecológica, digamos, eh, no es tan obvia en la relación que tiene con la crítica anticapitalista para la población que no está tan politizada. A la población que es de izquierda. Digamos. Entonces quisiera eh, escuchar si podía referirse un poco a la población de más crítica. Eh, bueno, muchas gracias a los expositores. Y sobre lo mismo que preguntaba al compañero de Puerto Rico, eh, así como se puede auditar una deuda y calificarla, una deuda externa en un país y calificarla como ilícita, ¿es posible, se ha hecho? ¿Y qué consecuencias tendría eh, estudiar la deuda interna y calificarla de ilícita? Uh -huh. Gracias por la pregunta. Sobre la limitación de la democracia burguesa, por supuesto. Yo, yo, la solución a la crisis capitalista global y, por ejemplo, a la crisis ecológica, implica una ruptura completa con el capitalismo. Para mí es... Evidente. Entonces, uh, el capitalismo verde no va a resolver los problemas de la humanidad. Va a resolver a corto tiempo los problemas de, la, de las clases dominantes del capitalismo eh, y prolongar su vida mientras va a acelerar la, la, el camino hacia el abismo para la especie, la especie humana. Entonces, estoy en favor de la, de la ruptura con el sistema capitalista. Hay limitaciones absolutamente evidente de la democracia burguesa y además, como mencioné, no respetan como antes eh, elementos que eran, que eran conquistas, digo, digo el derecho de protesta, el derecho de huelga, eh, el derecho de expresión. Eh, esto ya progresivamente hay un, una tendencia muy clara a limitar al máximo concesiones que se dieron eh, en un momento dado dentro del marco de... Uh, transición democrática, etc. El, el segundo punto, eh, y bueno, puedo completar también diciendo que cuando hablo de construcción de poderosos movimientos sociales, pa, para mí es también autoorganización, control ciudadano, control obrero, uh, comité barrial, comité territorial, eh, es uno de los problemas mayores de las grandes rebeliones de los cinco últimos años, es que no surgen órganos de contrapoder, órganos popular de contrapoder. Eh, y entonces eh, es muy importante una claridad política para tener en la mente de parte de los que actúan en los movimientos sociales para intentar estimular el surgimiento de nuevos órganos de democracia desde abajo, eh, a partir de la autoorganización de la gente. Eh, Respecto a la posibilidad de una transición ecosocialista, etc., pienso que no solamente hay una posibilidad, pero es una necesidad absoluta. Eh, y la, realmente, el, eh, la, los elementos gravísimos de la crisis ecológica nos obligan a... Acelerar o a intentar acelerar la ruptura. Eh, y entonces esto implica una opción socialista anticapitalista clara y por supuesto ecologista que implica una planificación de inversiones masivas para salir del modelo. Entonces, no puede ser una construcción de alternativas locales, que, son, que claramente son sumamente importantes, pero no podemos limitarnos a eh, o ex, expandir las iniciativas locales de circuito corto, que son muy importantes, porque también para romper con el modelo de producción de luz eléctrica a partir de energía fósil, tienes que tener un plan de inversión de 20 a 30 años masivos. Para salir de todo al coche y construcción de ferroviarios y de transporte público interurbano, necesitas una planificación masiva de, de inversiones financieras. Eh, entonces hay que combinar lo local, alternativas locales y la necesidad de, toma, de tomar del poder al nivel de un Estado para a partir del Estado central eh, planificar con participación popular en la toma de decisión y tener un plan de inversión masivo para romper con el modelo y crear otro tipo de relación de propiedad, de producción, de reproducción, etcétera. Eh, sobre la intervención del, del compañero de Puerto Rico, es muy importante el tema de analizar bien la, las deudas de las clases populares y hacer propuestas claras. Y bueno, Tú vienes de Puerto Rico, hay, hay dos cosas que se hicieron uh, uh, en Estados Unidos durante la pandemia. Uh, Biden anuló, una parte la, anuló totalmente una parte de la deuda estudi estudiantil, se suspendió el pago, y luego anuló una parte. Lo que es cuestionado por uh, acreedores y la, la justicia norteamericana está bloqueando la decisión de Biden. Pero Biden no suspendió la decisión. Biden sabe perfectamente que si, si quiere uh, impedir el retorno de Trump o de otro de la derecha, el voto estudiantil que ha sido fundamental en la victoria de Biden y en la no derrota total del partido demócrata en las elecciones intermediarias es la movilización de la juventud. Por eso, incluso, anuló la deuda, esperó hasta un mes antes de la selección de octubre para anular la deuda, para a la juventud, que sí había hecho algo, cuando en otros terrenos no había, había hecho poco. Y suspendió el pago de las deudas hipotecarias también. Entonces, eh, otra vez un Estado capitalista del norte, de alguna manera, él no está para nada. Es claro que es un gobierno capitalista pero al mismo tiempo él toma algunas medidas eh, para mantener su base social y tener una, una chance de, de reelección eh, en las elecciones futuras. Entonces sí se puede anular deudas de las clases populares. Hay que analizar, comparar y por ley hacerlo. Uh, decir, tal nivel de deuda arriba de tal nivel de ingreso, uh, hay que cancelarla. Había una propuesta legislativa uh, de este tipo, una ley, en el parlamento griego, antes de la victoria de, de Syriza Y fue un error de Syriza de no aprovechar su mayoría para adoptarla. Siriza la depositó cuando era oposición y no la adoptó cuando era poder. Es una parte también de, de, de la desorientación que hubo en la base de, de Siriza. Eh, sobre las, las posibilidades de auditar, identificar deudas ilegítimas, odiosas, etcétera. Mañana vamos a tener un taller sobre esto, pero en una deuda odiosa, según la definición de una doctrina reconocida a nivel del derecho internacional, una deuda odiosa es una deuda que ha sido contratada contra el interés de la nación o del pueblo o del Estado entonces claro, en la sociedad hay que haber una discusión que es contra el interés y es un debate político en la sociedad para decir esto es contra el interés hay cosas evidentes por, evidentemente comprar armas para provocar un genocidio es contra el interés del pueblo pero Uh, podríamos añadir, acumular deudas para rescatar a banqueros corruptos, uh, amigos de la clase política, es también contra el pueblo. Uh, contratar deuda masivamente para mantener el modelo fósil de producción de energía, es contra el interés del pueblo. Uh, pero es un debate en la sociedad, demostrar que deudas contratadas por implementar tal o tal políticas o tal modelo es contraria al interés del pueblo. Eh, y el segundo criterio es los acreedores no pueden demostrar que no podían saberlo. Eh, hay una responsabilidad de los acreedores. Los acreedores tienen que analizar los proyectos y no pueden eh, financiar cualquier cosa, y cosas que van en contra del interés de la nación. Bueno, eh, en el caso del Ecuador, analizamos la deuda reclamada a Ecuador y hemos demostrado que una parte muy grande era ilegítima, el gobierno de Rafael Correa suspendió el pago de la deuda aunque tenía el dinero para pagarla. Pero dijo, no veo por qué pagar, seguir pagando una deuda ilegítima cuando mi pueblo necesita más inversiones sociales, más gasto en la educación en la salud, en la creación de empleo y suspendió el pago y venció a los acreedores. Yo podría, mañana voy a desarrollar cómo logro, ha logrado esa victoria. Y no hubo ninguna represalia contra el Ecuador, lo que es muy importante. Bueno, termino con esto. Gracias por su atención.